¿Qué tal amigo canariano, amiga canariano? ¿Qué creen? Ya estoy de vuelta porque la verdad ya no aguanté más la curiosidad, las ganas de abrir también de la marca Shure el PSM300 que es un sistema de monitoreo personal o mejor conocido como INIES. Es una bendición para los músicos y es una bendición para los ingenieros. ¿Por qué? Porque puedes escuchar en tus audífonos como lo que tú quieras, al volumen que tú quieras. Ya no vas a tener que estar peleando con el otro guitarrista o con el bajista o con el baterista diciéndole bájale. o Tú vas a tener toda tu mezcla aquí. Algo bien importante de esto es que te tienes que acostumbrar porque los in-ears lo que hacen es aislar por completo del sonido externo. Pues no escuchas nada, nada, nada de afuera. Solo lo que viene por tus señores hay, hay mucha gente a la que no le gusta Porque dice que no escucha a la gente Eso se resuelve, la verdad es que Se ponen un par de micrófonos ambientales Apuntando hacia el público Y me cae que hasta puedes mezclar qué tanto público quieres escuchar Eso está bien chido Y para los ingenieros es mucho más cómodo Darle su mezcla a cada uno Y limpia el sonido en el escenario De una manera increíble Ahora a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí pues al igual que, que en el otro tenemos nuestra póliza de garantía, el límite de garantía y el manual. Como les decía, es híjole sumamente importante el hecho de que nosotros podamos leer el manual. Lean el manual, ahora ya no hay de que viene en inglés o viene en japonés. O bien en chino mandarín Ahora ya todos los, manu los manuales incluyen un apartado en español Es muy bueno que nosotros sepamos realmente la forma correcta de manipular y de operar todos nuestros equipos La verdad es que eso a la única persona que beneficia, pues es a nosotros mismos ¿Por qué? Porque aparte de darle el uso correcto, lo vamos a utilizar de la manera adecuada Lean el manual, de veras. yo sé que los mexicanos somos bien... Chiles para esto de armar y de decir ah pues es que esto funciona así pero léalo nos va a ahorrar tiempo y nos va a ayudar a que le saquemos el provecho el mejor provecho a nuestro equipo eh, trae aquí una bolsita este de shure. ¿eh? qué bonita es así como para micrófono o para que guardemos ahí este todo nuestro sistema ¿no? qué más tenemos por aquí nada esto es el empaque y eh, pues empecemos por lo primero. Tenemos nuestro body pack. Que como en el otro, pues no es otra cosa más que el receptor. En este caso, este es el receptor y este es el transmisor. A diferencia del otro equipo que vimos, que por aquí lo tengo todavía, la verdad, porque yo creo que como los niños chiquitos, hasta me voy a dormir con ellos en la cama. A diferencia de este, este funciona al revés, o sea, de forma inversa. Este es un transmisor, el body pack y Este es un receptor, ¿Por qué? porque en este yo voy a conectar mi guitarra y voy a mandar la señal de mi guitarra hacia el receptor que va a estar conectado a la consola o a mi amplificador o a ambas. Y en este, este es al revés, me van a mandar a la consola señal. Entonces, yo la voy a recibir aquí y va a salir por esta. Eso es una chulada. Si sí les debo decir una cosa, estos. Son personales, como bien lo dice el nombre, monitoreo personal Los audífonos son como los cepillos de dientes Esos solo los puede usar una sola persona Digo, yo sé que por allá habrá algunos que compartan el cepillo de dientes con sus novias. La verdad es que no es muy recomendable. Y lo mismo sucede con esta chulada. Estos monitores personales y Nears, como se les conoce también, ¿por qué? Porque van justamente adentro del oído, como les decía, te aíslan perfectamente del de sonido o ruido que haya afuera y no escuchas más que lo que hay aquí. Hay una cosa muy bonita también en estas cosas, que uno los puede mandar a personalizar. ¿Cómo? Pues es bien fácil, le sacan a uno... Un molde de su oído Y encapsulan en unos moldes En acrílico Estos audifonillos Para que mida exactamente lo de tu oído Y no te lastime Y esté hecho precisamente a tu medida Hay muchos que les ponen un diamantito Hay unos que les ponen su inicial Hay unos que les ponen este logo de la banda También es por eso porque esto es Les repito como los cepillos de dientes Esto solo los puede usar una sola persona tenemos nuestro body pack, en este caso receptor, donde vamos a, va a llegar la señal, lo vamos a prender. Y tiene el, la cantidad de volumen que yo quiero en mis orejitas, así no voy a estar molestando a nadie con los monitores ni nada. Si me quiero quedar sordo, pues me quedaré sordo yo solito. ¿verdad? Aquí está el body pack. Tenemos también el emisor, que es aquí donde yo voy a conectarle la señal que venga ya sea de la consola. De aquí va a salir la señal por medio de ondas. Que ya después con calma se los platicaré bien cómo funcionan. Pero ahorita estamos nada más viendo esta chulada que ya no me aguantaba. Por aquí debe de venir su antenita. Está la antena por la que vamos a enviar. Este también trae su antena por la que vamos a recibir. Sí, aquí viene el, el cablecillo de la antena. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí está muy preciso el instructivo Para que usemos nuestros audífonos correctamente Y tenemos aquí el conector de corriente para el emisor Y hay una cosa muy chula, muy bonita, muy preciosa Estas barritas ¿Para qué sirven? Muchos se han de estar preguntando ¿Y esa cosa para qué carajo sirve? Esto en realidad es para que nosotros podamos montar en un rack Y podamos transportar nuestro sistema de una manera segura y práctica Hay racks de uno, de dos, de tres de 4 o 6 espacios esto ocupa un espacio de rack así se llama y es para que nosotros pongamos nuestro receptor aquí en medio y lo podamos montar en un rack si sí, hay otros sistemas donde podemos utilizarlos para no poner uno sino los dos ¿verdad? para eso si se están preguntando para qué son estos fierros bueno, pues esos fierros son sí, para eso. Este sistema sí usa baterías AA. No como el otro que trae su batería recargable, ¿verdad? Este sí, trae, sí usa sus baterías AA. Pero la verdad funciona increíblemente. Sus baterías para el body pack que van aquí. Yo aquí puedo escoger qué frecuencia voy a recibir. Bueno, eso ya lo, lo veremos con calma en otra ocasión. Pues ven, nada, es que chulada. La tecnología es una cosa hermosa, ¿verdad? ¿eh? Y hoy en día ya también va muy de la mano lo que es, es tecnología y. Diseño, miren nada más qué cosa, te dan lo es el coso ese cuadrado ahí todo gacho, no ya se, se ve bonito, ya tiene su diseño, pues muy espacial. Pues esto es una cosa, digamos que muy, muy, muy hermosa. Y que les puedo decir, estoy tan emocionado que me faltan las palabras para poder expresarlo. Ahora sí, voy a empezar a, a jugar con estos juguetitos, vamos a probarlos con todos los demás cráneos y nos vemos en la que sigue. Muchas gracias por visitarnos, ya sabes, darle like, déjanos tus comentarios y nos vemos en la que sigue. Yo soy el muñeco, de Cráneo en el poder del rock y pórtense mal y cuídense bien. Chao.